Yo, crazy. Andamos nati lleno de pati montado en el real y que corremos gratis, yo si daddy y Shanky corren con plato de papi. Andamos nati lleno de pati montado en el real y que corremos gratis, yo si tu daddy y Shanky corren con plato de papi. Andamos nati lleno de pati montado en el real y que corremos gratis, yo si tu daddy y Shanky corren con plato de papi. Andamos nati, lleno de pati, montado en el real y que corremos gratis, yo soy tu daddy, shanky corren con plato de papi. Andamos rápido, ey, faturando tu watch la tengo pagando en el rap y lo hacemos rápido, fácil como un Ferrari. Dame un gramo que lo mostramos, firmate en no nosotros notamos, nosotros sonamos, yo tomo un gramo, no somos hermanos, y si se retiran, pinta mano a mano, ya te ganamos, no me comparo, me miran raro, yo lo encaro, siempre humilde con futuro caro, yo lo separo y lo matamos, futuro grande, presente, claro, con flow de con barrio. de barrio Andamos nati, lleno de pati, montado en el real y que corremos gratis, yo soy tu daddy, yankee Corren con plata de papi, andamos Nati llenos de patin montado en el Real que corremos gratis, yo soy tu daddy y Yankee, corren con plata de papi, andamos Nati llenos de patin montado en el Real que corremos gratis, andamos Nati, compramos Ferrari, nos vamos de Nati, siempre andamos para estamos rompiendo rankings Nunca flaxineta, para neta parra si y hacia tus amigos. Les rompamos todas la Nike. Ni si tuvieron un arma, matamos a todo, todo, to' Como Do. el molico, -co, co, co. Escribo tanto que se me rompió, rompió el y el phone. vendía hielo, yo hoy tengo el Me voy de party de tomate a Miami. Andamos nati, lleno de pati, montado en el rally que corremos gratis. vendía hielo, yo hoy tengo el Me voy de y te tomate a Miami. Andamos natti lleno de pati, montado en el rally. Que en el real y que corre muy. Vendía hielo, yo tengo rally, me voy de y de tomar Corren con platos de papi.